En 2017, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones aprobó el primer protocolo contra las violencias de género, el acoso sexual y la discriminación basada en el género. En ese marco, se creó la Oficina de Protección de Derechos y Abordaje de las violencias en general y las de género en particular. A partir de esa experiencia, el Consejo Superior de la UNAM aprobó en 2019 un protocolo específico que detalla los mecanismos para actuar ante los casos de violencia dentro de la institución universitaria. La UNAM, en sus diferentes unidades académicas, desarrolla numerosas acciones tendientes a sensibilizar, prevenir y erradicar situaciones de violencia, charlas, talleres, cursos, seminarios de capacitación, documentos, el protocolo contra las violencias de género, el acoso sexual y la discriminación basada en el género, forma parte de esa agenda de gestión. La norma regula las acciones de funcionarios, docentes, no docentes y estudiantes. Rige para situaciones ocurridas en relaciones universitarias, ya sean educativas o laborales, que se desarrollen en el ámbito de la universidad, sus dependencias, anexos y albergues. El protocolo tiene entre sus objetivos activar en forma rápida los procedimientos establecidos según el tipo de denuncia, conformar un ámbito de contención y confianza adecuado para las personas afectadas y promover acciones de sensibilización, concientización y difusión de la problemática. ¿Cómo funciona el protocolo? Las docentes, no docentes y alumnas que hayan sufrido situaciones de violencia, que presencien o tengan conocimiento directo de este tipo de hechos, pueden efectuar la denuncia ante cualquier dependencia de la UNAM. En un lapso de 48 horas, será remitida a la Dirección General de Asuntos Jurídicos que activará el procedimiento aplicable al caso a través del Área de Protección y Atención a las Víctimas de Violencia de Género. Para más información, llama al 0376 0376 44 80 200 interno 106 o escribí al correo electrónico jurídicounam 1973 arroba gmail .com. Protocolo contra las violencias de género, el acoso sexual y la discriminación basada en el género. Universidad Nacional de Misiones.